Hola, yo soy Adriana Bernal-Mor, comunicadora audiovisual y documentalista y coautora de Pasión Tricolor. Soy Felipe Valderrama, periodista deportivo y uno de los autores de Pasión Tricolor. Pasión Tricolor, más allá de ser un libro de estadísticas y datos futbolísticos a los que estamos acostumbrados a encontrar en literatura deportiva, es la historia de nuestro país a través del fútbol. Nosotros entendemos que el fenómeno del fútbol es masivo y por ende ha influido en muchos fenómenos políticos, sociales y económicos de nuestro país, entonces lo que quisimos fue atravesar desde otra perspectiva el deporte y la realidad de nuestro país a través de la Selección Colombia y sus actuaciones en los diferentes mundiales. A su vez también quisimos hacer un recorrido por la sede del mundial, una de las más majestuosas que ha tenido digamos este certamen. Y Rusia particularmente tiene una historia especial que vale la pena conocer a través del libro porque cada una de las sedes y de las ciudades que van a recibir a los jugadores, a los hinchas y en general al mundo entero, tiene una historia que contar y una historia particular que nos gustó explorar y escribir en Pasión Tricolor. Eh, la idea del libro nació de una invitación de la editorial 531, nos contactó por medio de nuestro portal que es el50.com, un portal que lleva cuatro años tratando temas futbolísticos de manera diferente. Entonces ellos nos hicieron la invitación para escribir un libro de la selección Colombia aprovechando el mundial. La editorial no se caracterizaba por manejar este tipo de temas, sino otro tipo de literatura, pero quiso incursionar en este mundo del deporte y aprovechando lo que será el mundial de Rusia 2018. El lanzamiento de Pasión Tricolor se hizo en la Feria del Libro, tuvimos como invitado a Carlos Ordús, quien fue el coordinador, digamos, de la charla y quien llevó la charla. Y después de ese momento hemos tenido una buena acogida porque muchas personas de generaciones jóvenes y de generaciones más avanzadas han podido disfrutar de la historia del fútbol de una forma particular, digamos que... A la, al tener la posibilidad de conocer desde el mundial del 62 hasta lo que es ahorita Rusia 2018, pues abarcamos una historia muy amplia y eso ha generado en las diferentes personas de diversas edades eh, impactos muy importantes. Les ha gustado también la facilidad de, que tiene el libro de leer, es un libro sencillo, dinámico, que como les contamos tiene muchas anécdotas, entonces es fácil de leer, digerible y sobre todo pues, fácil de disfrutar. Y uno encuentra muchas anécdotas, no solo futbolísticas sino del país, entonces eso lo hace aún más interesante. En uno de los capítulos del libro nos preguntamos si este será el fin de la era Peckerman Hay muchas opiniones divididas y por eso contactamos a varios periodistas deportivos y exfutbolistas para que nos dieran su opinión. ¿Qué creen que va a pasar después de Rusia 2018? Encontramos periodistas importantes del tiempo como Gabriel Meluc, de Win Sports como Juan Felipe Cadavid, como Hugo Illera de Fox Sports como Alejandro Pino, otros periodistas como Esteban Jaramillo, también Daniel Angulo, y exfutbolistas como El Tino Asprilla, como René Guita, como Víctor Hugo Aristizábal, y ellos opinan sobre qué creen que va a pasar con Peckerman después del Mundial de Rusia 2018. Bueno, eh, un capítulo del libro está para que los hinchas sepan cómo pueden ir a un mundial. La gente a veces cree que es imposible, si, hay, si es costoso, pero hay diferentes formas de ir. Entonces ahí abordamos dos o, o tres formas para que el hincha pueda ir a un mundial. Le explicamos cómo acceder a las boletas, cómo pueden eh, inscribirse en la página de la FIFA. Está explicado muy mu minuciosamente las diferentes formas o combinar algunas formas en las que ustedes pueden ir a un mundial, porque generalmente aplica para todos los mundiales de una manera similar, entonces es un documento bastante interesante para los que algún día sueñen con ir a una Copa del Mundo. Una de las particularidades que las personas eh, deben tener en cuenta y que solamente hasta el momento en que uno se acerca a la realidad de ir a un mundial es la consecución de las boletas. En el libro detalladamente hablamos sobre este proceso que consta de tres fases específicas y en cada una de las fases se tienen que hacer colas virtuales para poder acceder a las boletas. Entonces creo que la complejidad de conseguirlas la complejidad de seguir a la selección que uno prefiera y la complejidad de llegar a, a encontrar un puesto en una de las tribunas del mundial hace que, que sea una experiencia que se tenga que programar muchos años antes y que la gente que quiere ir al próximo mundial debe estar pensando en, en lo que de, implica esto desde ya, desde el 2000 desde el 2018. Aprovechando el mes del padre, Pasión Tricolor es un excelente regalo. No es solo un libro para futboleros, es para gente que quiera conocer la historia que enmarca el país alrededor del fútbol. Y bueno, aprovechando el mes del mundial, donde mucha gente va con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de oficina a ver partidos y tener algo que comentar, Pasión Tricolor es muy fácil de leer y van a encontrar información muy entretenida. Lo pueden encontrar en la Panamericana, lo pueden encontrar en en Wilborada, en Albaricoque, en Tornamesa y nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba el50 escrito con letras. Ahí estamos en Twitter, en Facebook el50, en Instagram el50 y ahí también en Facebook tenemos nuestra tienda virtual donde también pueden encontrar el libro Pasión tricolor. Entonces, es muy fácil conseguirlo para que lo regalen en este mes del padre. Queremos invitarlos el próximo sábado 9 de junio, a las 4 de la tarde, a la librería Albaricoque, donde estaremos compartiendo una charla con Manuel Cubas, un libretista de televisión que está haciendo una serie también de fútbol y vamos a tener la oportunidad de hablar de, con él sobre fútbol de una forma diferente y muy atractiva, entonces los invitamos a este evento, vamos a hablar de pasión tricolor, vamos a hablar de nuestras experiencias como hinchas en los mundiales y si hay pues, más gente en el público que quiera participar, muy bienvenidos.